Hola que tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo pueden acelerar su internet al máximo con unos simples pasos, unos dos o tres pasos y les va a quedar navegando súper, súper bien. Al final vamos a hacer una prueba de rendimiento de velocidad y les voy a mostrar cómo eh, estará funcionando mi internet al final. ¿Listo? Entonces vámonos aquí a la configuración de la red e internet. Ahora vamos aquí a cambiar opciones de adaptador. Les quiero recordar que estos, eh, este truco solamente o esta configuración funciona solamente para las computadoras que están conectadas por cable de red. Listo, en este caso pues por conexión a Ethernet. Le doy aquí en clic derecho Propiedades. ¿Cierto? Ahora aquí tenemos que irnos a configurar. Vamos y buscamos la pestaña de opciones avanzadas y tenemos que tener esta opción de velocidad y duplex ustedes van a colocar la opción que mayor les aparezca en este caso a mí me parece un gigabyte full duplex entonces yo la voy a poner aquí listo y también aquí eh, vamos a buscar una opción que se llama power saving mode y tenemos que eh, verificar de que esté desactivada listo, con estas dos configuraciones lo que nos basta ahora eh, démosle aquí a aceptar esto ya lo podemos cerrar cuando ustedes eh, hagan esa configuración se les va a reiniciar el, la conexión, entonces no hay ningún problema con eso. Dejan que se reinicie ya pueden cerrar todo esto. Y yo aquí voy a ir a esta, velocidad, a esta página de SpeakText para validar la velocidad de mi internet. Basta con solamente darle eh, iniciar y esperar unos segundos a que me marque la velocidad de conexión. En este caso yo tenía una velocidad de 25 GB, me está subiendo a 30 31 alcanza a tocar eh, yo creo que hasta los 32 ahí está y lo mismo con el pink que se le hace a la velocidad de subida ¿Listo? yo anteriormente contaba contado con unos 15 gb de subida vemos que ya está empezando a subir y si ustedes pues en, entre mayor velocidad de conexión tenga pues van a obtener los mejores resultados y eso entonces pruébenlo díganme cómo les eh, pareció si les ha funcionado lo leo en la caja de comentarios Dejen sus testimonios igualmente para que otras personas que vengan a ver el video sepan de que esta eh, configuración funciona y eh, los invito también a que se suscriban al canal y por este lado les estará apareciendo el video recomendado en la semana y también el botoncito para que se unan al canal, nosotros nos estaremos viendo en un próximo video, muchas gracias.